Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que estén muy bien, otra vez acá su amigo Javier, bueno, en esta vez, como les prometí, eh, vengo a hablarles de este proyecto que viene en marcha, eh, les vengo a hablar de African Arbitrage System, eh, quiero mostrarles, esta es la cara del SEO, ¿sí? es la primera vez que podemos ver a un SEO, ¿sí? mostrando, lo podemos encontrar también en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, bajo el nombre Jessam Michael. Él es una persona de Nigeria, es una persona que ha venido haciendo las cosas muy bien. Él es igual un inversor también en COTP. Tiene cinco cuentas, la cuenta más bajita tiene 50 mil dólares. Eh, y él es el que nos está guiando en este proceso de por qué creer de que COP va a volver nos ha enseñado que es un sistema centralizado y descentralizado por eso yo les compartía las carteras para que ustedes mismos estuvieran y vieran por sus propios medios e investigaran ahí en transfers los movimientos que está teniendo pero venga vamos allá esta plataforma va a tener Sí, la exchange más grande del mundo custodiará la liquidez de AAS, African Arbitrage System, Binance, vamos a trabajar directamente con Binance, ¿sí? Binance va a tener la liquidez, ellos van a estar al custodio de nuestro dinero, es decir, las carteras frías y las carteras calientes. En un video más adelante les hablaré qué son billeteras frías y qué son billeteras calientes, que es un sistema centralizado y qué es un sistema descentralizado. Jessal Michael es un educador de moneda criptográfica y analista de cripto, forex, mercado fiduciario. Es un comerciante y entrenador de divisas con más de 10 años de experiencias. Ha desarrollado sus estrategias comerciales únicas que garantizan la preservación del capital y un retorno sostenible a la inversión. Dado a que la caída de pop del 22 de mayo, que a todos nos afectó lamentablemente, yo también soy una persona que le eh, eh, mucho en el valle lamentablemente no seguí mi estrategia en eso fallé, tengo que ser sincero entonces, él a partir de ahí eh, bueno, pues el de la, la suspecha, el de no sospecha de que él conoce a los hijos de pop o él es un promotor de pop también Mucha ellos, entonces sí que le siento que el día es el código, mañana. Por eso hacemos este video para que todos tengamos pendiente pronto, mañana, con los contenidos que y que sean granulados para todos y que podamos obtener nuestro dinero. ¿Qué hace que System sea, sea diferente de otras plataformas de comercio de arbitraje? 100% descentralizado, 100% sobre todo, ya en cadena de bloques, 100% prueba de liquidez. En ese momento hay 1.600 personas en prueba de venta, cada uno con un gran comprimido en Y al final lo bajaron a 250 dólares, pero ya la entrada para la nueva venta está cerrada, por que mañana dará el inicio de hoy, y el 100% Zeta, es, es el CEO de Binance y es una persona muy, pero muy sabia en todo este sistema criptográfico. ¿El sistema de African Arbitrage tiene verificación facial? No. Si recordamos, en COP nos pedían el KYC, ¿cierto? El KYC. Entonces emplea los servicios de un proveedor de mensaje de texto que es Twillow, que es la mejor del mundo en este momento de autenticación de seguridad de primer nivel para crear una contraseña única OTP antes de autorizar cualquier retiro. Si recordamos, en COP, para nosotros poder hacer un retiro, nos tocaba pedir un código. En este caso, Twilio, Twilio tiene dos formas. Uno. Ya sea por correo electrónico pedir el código porque pronto no nos llega, tenemos una falla, no nos entra el internet, se nos fue, eh, pasa algo con el, la SIM card. Entonces tenemos posibilidad que nos pueda llegar y eso es un punto a favor que tiene este proyecto que le estoy dando. Y la dos es que puede llegar el mensaje de texto común y corriente. Entonces recuerda, ya sea por Gmail, yo recomiendo utilizar Gmail o utiliza siempre, eh, también se habla que pronto puede haber una tercera que va a ser Whatsapp. Entonces, AFRIC es una plataforma de intercambios de divisas, o con esto, digitales, que utiliza algoritmos y negociaciones de alta frecuencia para comprar automáticamente divisas a precios bajos y venderlas a precios más altos y generar rendimientos como modelo centrado en moneda digital y transacciones de alta frecuencia. ASA construyó un intercambio digital de clase mundial que ha creado un espacio de riqueza de primer nivel para inversores en todo el mundo que es comercio de alta frecuencia, que es lo que se va a estar haciendo, también conocido como HFT, sus siglas en inglés, es un método de comercio que utiliza potentes programas informáticos para realizar transacciones con una gran cantidad de órdenes de, en fracciones de segundos. En estos días mostraba el CEO eh, unas imágenes, por eso es que estoy dando mucha transparencia en esto, porque él está dando transparencia en todo, y la verdad, siendo sincero, yo he sido estafado en más de una plataforma eh, tengo pruebas fehacientes, eh, que si ustedes también me lo permiten, eh, yo les digo de todo corazón, no sigan invirtiendo en las hips en este momento, eh, lamentablemente los promotores se prestan para muchas estafas. Tengo pruebas, puedo mostrar pantallazos, puedo mostrar muchas cosas, donde puedo hacer caer a más de un promotor, lamentablemente, como ellos cobran a los que quieren montar estas plataformas, solo porque ellos Hablen a un grupo de Telegram donde tienen mil, dos mil, tres mil, cinco mil, diez mil seguidores. Y ellos son los que estafan a los propios inversores. Tengan mucho cuidado. Tengo pruebas de lo que estoy hablando. ¿Cuánto dura un ciclo de comercio? Aproximadamente 24 horas. Cada ronda del ciclo se cerrará en un momento ligeramente diferente. Es decir, al día vamos a tener 21 trades. ¿sí? Pero esto lo va a hacer el... HFT, él lo va a hacer el algoritmo ¿cierto? si recordamos en COTP cada dos horas con 10 minutos o dependiendo 8 minutos, 6 minutos 10 minutos ¿cierto? nos tocaba estar, compre ¿cierto? haga la tarea, aquí no vamos a tener ese problema acá automáticamente se va a hacer vuelvo a decir, este también es otro punto a favor el SEO él tomó las debilidades de COTP por eso yo te digo que estés muy atento. Yo no estoy en la prueba beta, pero si un amigo está en la prueba beta, apenas él se suscriba, yo me suscribo y de una vez monto aquí, porque hay muchos estafadores. Por favor, siendo sincero, vuelvo a decir de todo corazón, no caigan, por favor, no regalen su dinero que tanto les cuesta, tanto nos ha costado. Entonces, las exchangers con que África va a hacer los comercios son Hubi, Coinbase, ¿cierto? KuCoin, OX y MEX, ya ellos prestaron sus APIs, los que saben de Exchangers saben que manejamos APIs y todo está ligadamente con la plataforma de AFRIC, esto va a ser algo impresionante, tengo como mostrarles lo que decía anteriormente como el CEO Jess and Michael, el comprar bajo y vender alto, impresionante. La moneda que vamos a utilizar es la Tether, la, o la red TRC20, se utiliza para depósito y para retiro. Es la moneda más estable, aunque en estos días ha bajado a 0.92 de dólar. Entonces, no estamos en un cripto invierno, esto es pasajero, eh, pueden hablar muchas cosas de que se va a caer esto, y, y eso es falso. Que porque FTX cayó? Ok, no quiere decir que Binance y las otras criptomonedas vayan a caer. Nunca en la vida. Otra punto, su favor, tiene una dirección de oficina de Estados Unidos en la 1372 Springfield Avenue, Everton, New Jersey, USA. Quienes tengamos personas viviendo en New Jersey, dentro de un mes aproximadamente, pienso que ya abren la oficina en New Jersey y en otras partes del mundo también se van a abrir como hicieron con COVID. Pero vuelvo a decir el seo y michael no es el seo eco o con eso el comercio lo que yo decía mire es un ejemplo ya para ir terminando este video. no quiero que sea muy, gran, muy grande por ejemplo lo, lo compran a mil dólares si llamemos un bitcoin por ejemplo un bnb o si ¿sí? lo que tú quieras y se lo vende a alguien por mil cincuenta hubo una ganancia de 50 dólares Ok, el logo Africa Arbitrage. Les agradezco por su vista hasta este momento. Gracias a los que se han quedado acá, eh, les prometo que voy a seguir subiendo estos videos. Por favor, vuelvo allí. No caigan en los hips. Yo caí, he perdido como alrededor de 5 mil dólares. Lamentablemente, porque piensa uno que porque un promotor. Eh, de Telegram nos está diciendo no, es que viene un, un administrador legendario alguien que lleva mucho tiempo y que han ganado, Sí puede ser cierto pero más de uno ha salido estafado en eso, recuerden que para que unos ganen tienen que perder lo bueno de Africa Arbitrage System es que tú pones tu dinero la inversión mínima son 20 dólares y de ahí para adelante y todo es en automático en un próximo video les voy a explicar un poco más y les voy a mostrar con pruebas cómo lo ha hecho también el Señor. Dios los bendiga, cuídense mucho, eh, si quieren pueden suscribirse al canal, pueden compartir este video para que las demás personas del mundo no caigamos, por favor, en regalar nuestro dinero que nos ha costado. ¿Ok? Cuídense mucho, Dios los bendiga.